Eh, la polarización es una propiedad general de lo que llamamos ondas transversales. Una onda transversal es una perturbación que oscila perpendicularmente en la dirección en la que se propaga. La luz es una onda transversal. Lo que oscila en la luz es el campo eléctrico en la dirección perpendicular de propagación. Eh, decimos que la luz está polarizada indicando cómo eh, oscila, en qué dirección está oscilando ese campo eléctrico. Nosotros podemos utilizar dispositivos que llamamos polarizadores para detectar eh, esa propiedad de la luz, esa polarización. Esos polarizadores se utilizan, por ejemplo, pues para hacer la, los cristales de gafas polarizadas y son similares a estos dispositivos que tengo aquí. De manera que, si, bueno, si, el, si ponemos un primer polarizador, pues este nos va a eh, seleccionar la luz en una determinada dirección. Si ponemos el siguiente en la dirección ortogonal, pues bloquearíamos completamente la luz. Bueno, pues utilizando este mismo principio eh, podemos detectar esta propiedad de polarización de la luz en todo el rango electromagnético y en particular en el dominio de las microondas. Quijote es un polarímetro, es un instrumento que en microondas mide las propiedades de polarización de la luz. Y con esa información pues hemos podido construir eh, este mapa. Eh, lo que se representa en, en escala de color, en intensidad, es la emisión de nuestra galaxia y la, los trazos difusos representan la dirección eh, del campo magnético de nuestra galaxia que está relacionado con la dirección de polarización de, de esa emisión. Esencialmente Quijote está midiendo esa dirección de polarización y diciéndonos en cada punto de nuestra galaxia cómo está ordenado el campo magnético.